Javier Atencia, él es divulgador de ciencia y tecnología para la televisión, prensa, radio y medios digitales. Eh, con él descubrirá cómo conseguir miles de suscriptores a su canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí. No, para contar, bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Como bien dice mi ponencia, y no morir en el intento, porque YouTube estoy... Esto tiene cosas muy agradables, pero también tiene cosillas que, que duelen, ¿no? Y pues vamos nos vas a contar. Vas a contar. Sí, sí. Adelante, Javier. <risa> vale, gracias. El mando me hacía falta para la pantalla, el puntero. Bueno, eh, ya me ha presentado Keka, con lo cual sobra un poco volver a hacerlo. Sí es cierto que llevo muchísimos años dedicado a la divulgación de ciencia y tecnología y el hecho de que yo esté en YouTube y tenga un canal de YouTube eh, fue pura casualidad. Yo soy una persona bastante bastante vago, ¿no? es decir, yo tenía el canal, en la tele el programa y decía, yo no me voy a poner a subir vídeos a un canal, gracias a un canal en YouTube, ¿para qué? Si estoy por la tele, no sé qué. Pero, eh, una de las casualidades de la vida es que me fui a vivir a otro país y, como tenía que parar el programa durante un tiempo, dije, bueno, pues vamos a subirlo Además se lo dije a mi mujer, como una cosa, vamos a coger los programas que tenemos grabados de la temporada última, hacemos trocitos y los subimos a, a YouTube, por tenerlos en algún lado. Bueno, lo hicimos. Al poquito tiempo, yo pedí ser partner de youtube ya se abrió lo que se llama partner que como casi todos sabéis es que te ponen publicidad en tus vídeos y eso de alguna manera te puede dar dinero en el concepto de dinero y de yo gano dinero con youtube bastante elástico hay gente que dice yo gano dinero con youtube y gana 20 euros al mes y hay gente que dice yo gano dinero con youtube y gana 30.000 mil euros al mes yo ni gano 20 ni gano 30.000, ¿Vale? Eh, bueno, y entonces me pasó una cosa muy curiosa. Yo esto lo cuento un poco para que también, si alguno tiene un canal y sigue el proceso, pues pueda servirle. Eh, yo vi que podía ser partner, había una solicitud dentro del propio canal, y, bah, yo voy a darle a ver qué me dice. Allí ponía que tenían que estudiarlo ellos. También decía que si mmm, me decían que no, no podía volver a solicitar ser partner hasta el transcurrido dos meses. Digo, me voy a arriesgar, recién puesto el canal. Y eso hice. Solicité el partner. O ya os podéis imaginar lo que me dijo, ¿no? YouTube no tiene visitas suficientes, no tiene suscriptores suficientes, o sea, que no. Bueno, vale, probaré dentro de dos meses. Porque tampoco lo estaba haciendo pensando en el dinero, si no era hombre, pues ya que se puede. El caso es que eh, al mes aproximadamente me manda un mensaje YouTube y me dice, ¿quiere usted que le moneticemos tal vídeo porque tiene muchas visitas? Vale, perfecto. Ya empecé a ganar por un vídeo de todos los que tenía. A los tres días. ¿Quiere usted que le moneticemos tal vídeo? Bueno, pues vale. Ya eran dos vídeos. Tercer vídeo. ¿Quiere usted que...? No. Quiero ser partner. Y automáticamente me llamaron por teléfono desde Irlanda. La pasta que se gasta esta gente para comunicarte cosas y para hablar contigo es increíble. ¿eh? Me llaman de Irlanda y me dijeron, mire que ¿Usted es partner ya? ¿Cómo quiere hacerlo? ¿Usted quiere ser persona física jurídica? Hay diferencias. Porque entre otras cosas te dicen que lo que te pagan, tú no tienes que pagar la hacienda. Porque ya viene con los impuestos pagados y además dinero que viene de afuera. Total, que todo muy bonito. Y nada, ya empiezas a meterte en el lío, ya empiezas a picarte y a decir, bueno, vamos a seguir ganando dinero con esto. Empiezas a oír gente que gana mucho dinero. Yo he estado oyendo a Abel. Y tiene, como se suele decir, más razón que un santo. Hay una plaga en YouTube, que es los gameplayers. Eso es la porquería más grande, y perdón, mi hijo es gameplayer. El novio de mi hija es gameplayer. Y ganan dinero. Y lo que hacen es una verdadera chorrada. Es decir, si hay alguno aquí, lo siento, pero si gana dinero es como se suele decir, dame pan y dime tonto. ¿Vale? Que no se molesten, sino... pero que no es nada. Ellos mismos tienen que ser conscientes de que lo que hacen es poner un juego y poner ese juego y hablar de cualquier cosa, no del juego. No sé si alguno habéis visto Gameplayer, sí, ¿no? Bueno, pues para el que ha dicho que no por allí o alguno más, un juego de ordenador en el que puede estar matando bichos, o otras personas, o construyendo casas, y están hablando, ah, pues resulta que el otro día me encontré a no sé quién. Y bueno, la, los tacos y las barbaridades, yo digo, el canal de mi hijo, y es que yo no digo que es mi hijo, ¿eh? <risa> yo hablando de usted, que suelo hablar de usted y demás, y perdóname la expresión, pero voy a decir, ¡ah tío, esto a la mierda! El uno el otro, bueno, madre mía, increíble. La cuestión es que los que tenemos un canal divulgativo, tenemos un grave problema con eso, porque no podemos competir con este tipo de contenido en YouTube. ¿Sabéis por qué, no? ¿A ver quién da una pista? La clave de YouTube es que hagas vídeos. ¿Vale? ¿Nada? No, que si tú eres gameplayer, tú hoy te subes cuatro vídeos. Si yo voy a hacer un vídeo de divulgación, tengo que informarme, grabarlo. Montarlo, los recursos, los no sé qué, con lo cual es virtualmente imposible. ¿Tú eres gameplayer? Uy, <risa> uy, uy, uy. Segunda cosa que hace que los canales divulgativos eh, lo tengamos un poco más crudo. Ahora hablaré de las ventajas, que las tiene. ¿Cuál es la segunda cosa? Volvemos a la gameplayer. Pero ahora la culpa ya no lo tiene el GamePlayer, la culpa la tiene YouTube. ¿Por qué? Hay dos motivos. Primero, cuando uno es partner, a ver, ¿aquí cuántos sois partner? Vale. Eh, ¿De los antiguos o de los nuevos? ¿De los nuevos? ¿Tres años antiguos? ¿Y alguno más por allí? ¿Antiguo o...? Vale. Cualquiera de vosotros que sois antiguos, es que ya tres años, ya es viejo en estas tecnologías, puede subir, puede hacer juegos. Yo puedo sacar en mi canal un juego y hablar de él. ¿Cuánto tiempo me ha dicho que llevaba que era Partner? No puede. No te lo admite Google, no te lo admite YouTube. YouTube creó un ente intermedio que se llama Partner Premium. ¿O lo habéis oído? Vale. Vamos a ver. Los juegos tienen copyright. Al igual que cuando utilizamos unas imágenes de vídeo de la tele y las ponemos, tienen copyright y eso te da una idea de contenido que te dice... Pero no te dicen bórralo, déjalo. Te ponen publicidad y para ellos. Entonces te encuentras con que los juegos no lo puedes hacer porque tiene y de, de contenido, porque no te lo permiten por cuestión de copyright. Pero los premier partners sí tienen permiso. ¿O suena más chínima? Eso es un partner, como nosotros, pero a lo bruto. Entonces, él tiene la posibilidad de hacer partner a cualquiera, que realmente no son partners de YouTube, son partners de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esos son unas masas tremendas, con un marketing de bestial, y tienen ahí metido todos los Gameplayers. Entonces, claro, eso prevalece en un buscador. Entre otras cosas, Machinima tiene relación directa con YouTube. No sé cuánto compró de Machinima. Hay otro personaje que se llama Willy Rex. ¿Os suena? Qué pocos juguetones hoy, ¿eh? Yo me alegro de que no suene. Bueno, Willy Rex, eh, ese gana una pasta increíble, es de Machinima y tiene su canal de game Player. Es decir... El canal divulgativo se enfrenta a una serie de vídeos con los que no puede competir, no por calidad, sino simplemente por puro marketing de YouTube, posicionamiento. Yo soy del de de de pensamiento que YouTube tiene que tener YouTube Play, para que metan ahí todo eso y lo separen, pero bueno, en fin. Quiero decir que cuando habla uno de montar un canal divulgativo, se encuentra con un montón de problemas que no son problemas, todo se soluciona, pero cosas a las que se tiene que enfrentar. Primero, el contenido. No todos los contenidos funcionan. Yo, ¿De qué hago mi canal divulgativo? Eh, por ejemplo, María, que está por allí, me parece. María tiene un canal divulgativo. El tuyo es de maquillaje, belleza, ¿no? Eso es divulgación. ¿Alguien tiene aquí un canal divulgativo? ¿De qué tema? Divulga, pero das contenido divulgativo, es si decir, explicas cosas, porque la divulgación al fin y al cabo... Divulgativo. ¿Alguno más? Pero está dentro más de noticias. Es divulgativo. Eh, pero vamos más al enseñar a hacer algo. Es decir, es que si hablamos de divulgación, tenemos, divulgar es dar a conocer algo, pero la divulgación en sí, referida a este caso, es enseñar a hacer algo, que es diferente a la noticia. Tiene parte de divulgación cuando tú pongas, por ejemplo, los ponentes, ¿no? lo que están contando. Pero la línea del canal es lo que estoy intentando definir un poco. ¿no? Tú serías más especializado en el tema social, en congresos y ese tipo de cosas, aunque claro, todos tuyos, pero... Entonces... Está bien, todos los vídeos son míos. Entonces, te encuentras con que eh, hay muchos tipos de canales divulgativos. La primera cosa que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un canal divulgativo, ya os podéis imaginar cuál es, ¿no? Que os guste? Es ¿Sí, decir, ¿porque yo puedo montar un canal de belleza? No creo. ¿Verdad? <risa> Entonces, aunque me gustara, cosa que no me mola, a mí, claro, mi hija sí está montando uno, claro, si es que esto es... No, no, y hacen estupendamente bien. Porque yo he hecho un cálculo. Tiene 17 años. Cuando tenga 25, o pues está ganando ya una pasta de locura, ¿no? Bueno, lo que decía es que eh, hay que hacer algo que a uno le guste. Porque es muy tedioso tener que hacer vídeos de cosas que no te gusten. Yo tengo un problema. Si alguno ha visto mi canal, ¿ha visto alguno mi canal Mundo Digital?, ¿A que no hay móviles? ¿No veréis móviles? ¿No veréis que pongan una aplicación de Android? Una de ellos me toca las narices. No es que no me guste. Me fastidia mucho tener que grabar un dispositivo así chiquitito, en una pantallita así. Yo tengo los de muy gordo y no me mola. Juegos. Tampoco. Porque no juego, entonces tampoco estoy al día y a lo que me hacía falta tener que estar al día también de juego. Entonces, dentro de lo que a uno le guste es lo que se tiene que centrar. A mí me gusta la ciencia, y me gusta la tecnología, entonces pues, puedo hablar de cualquier cosa. Lo segundo es que se sepa de qué se está hablando. Veréis, no todo el mundo sabe de todo, pero todos podemos aprender. Y para hacerte un vídeo de cinco minutos, no me digas que no te lo puedes aprender. Creo que cualquiera de los que estamos aquí tiene esa capacidad. Hombre, a lo mejor unos tardan cinco minutos en aprenderse cinco minutos y otros tienen que echarle una hora. Pero el caso es que eso no es el mayor problema si te gusta. Hay que elegir el sector. Dentro de lo que a ti te guste, pues, claro, ¿a quién le gusta la ciencia y la, la tecnología? ¿La ¿A quién le gusta? No sé, vol volver a levantar la mano por preguntarle a alguien más. ¿Qué parte? Claro. Pero hay que elegir una línea. Bien. Yo no he elegido ninguna, ¿eh? Yo la verdad que me tiro al ruedo y a lo que caiga. Quiero decir que, que lo primero es que os guste, eh, que sepáis y que tengáis capacidad también de que si no lo sabéis, pues lo, lo aprendáis. Eh, otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que eh, hay que asegurarse de lo que se dice. ¿Vale? Yo puedo salir en un vídeo diciendo chorrada, vale, o dando una opinión de un tema, vale. Pero si yo salgo en un vídeo explicando cómo hacer algo y lo digo mal, eso se queda ahí. A continuación los comentarios van a ser... Mmm, no van a ser demasiado buenos, ¿no? O vas a tener mucho no me gusta. Que Es mejor no te... es mejor tener no me gusta que no tener nada, de todas formas. Incluso por vídeos que salen mal, entre comillas, la cosa funciona. Ahora explicaré algunos. Quiero decir que te encuentras con que tienes que saber de qué es, tienes que estar dispuesto a aceptar críticas, y sobre todo, y lo que peor llevo, es las consultas. Automáticamente, en el momento en el que estéis hablando de algo divulgativo, y que se intuya que medio sabéis, ofrien a consultas. Yo ya he optado por no contestar, porque es virtualmente imposible. O sea, es que no hay tiempo para el día hacer, pues no sé si a lo mejor me entrarán diariamente consultas, no comentarios, consultas, en las que pone Javier, 50, 70, diarias. Entonces, claro, es, es totalmente imposible. Bueno, vamos a pasar a la diapositiva. Una cosa que... Creo que era así. Ese es mi canal, he borrado la reproducción de los minutos de reproducción estimados para que no echéis números. Pues hay alguna hacienda, que no sé si es eso que dice YouTube, ¿verdad? <risa> Fijaros, eh, Abel está hablando de la viralidad. Yo hablo de lo contrario a la viralidad, que es una característica del canal divulgativo. Estos canales de gameplayer y, y de estos vídeos virales tienen un pico. Pegan un pelotazo y después caen. Tres meses de reproducciones sin hacer nada yo la verdad me dedico a otras cosas también y no me da tiempo a estar todo el día haciendo vídeos con lo cual voy a mi ritmo a lo mejor el último lo puse hace dos semanas o una semana pongo cuatro es decir podría estar triplicando como mínimo esto esto y el dinero eso palabra de honor pero soy muy flojo ya lo he dicho entonces como me va bien no requiere esfuerzo ya por mi parte eso se llama ser productivo, un producto o algo que estás haciendo. Yo le dedico al día muy poco. Muy poco. Andy lo sabe. ¿O no? ¿Cuántos vídeos subo yo a la semana, Andy? Hago lo del programa, los corto, los subo, alguna tontería que pueda hacer en un momento determinado y poco más. Fijaros, la, la estabilidad. Vamos a pasar a la siguiente. Cosas que hay que tener en cuenta a la hora de montar un canal divulgativo. Fuentes de tráfico. Si vemos, creo que el de arriba me dijeron que era el puntero, sí. Sugerencias de vídeo de YouTube. Número de vídeos visualizados, el 47%. Búsqueda en YouTube. Desconocido directo, que eso, como dice YouTube, es desconocido directo. Promoción para partner, YouTube otras páginas, búsqueda de sitios web. Este, no Fijaros en los sitios web, al final, qué poquito supone. Con respecto a lo que YouTube te puede mover. ¿Entendéis ahora lo de partner premium? Esto es la gente que coloca mis vídeos dentro de su web. Esto es la guía de YouTube, página de canal de YouTube. Pero en fin, veis que lo primero son que YouTube sea el que sugiera que tú veas esos vídeos. Y esas sugerencias vienen por los comentarios que puedan provocar, por los me gusta, por los no me gusta. Digo incluso los no me gusta. Esa es la, el área, el mapa en el que me muevo. Fijaros, muy curioso. Bueno, yo creo que casi el que tenga una web, tenga un canal, sabe lo que hay, ¿no? México más que España. Con diferencia. Y cada vez aumenta más la diferencia. Realmente, eh, aquí no se nota, pero prácticamente lo que es eh, reproducciones tengo en casi todo el mundo. Pues siempre hay alguien que habla español en cualquier lado del mundo. Pero fijaros que mi área fuerte es Latinoamérica, porque si sumamos Latinoamérica, es el 80%. Con lo cual, otra cosa que tienes que tener en cuenta, cuando tú haces un vídeo, ¿quién lo ve? Hablamos de divulgativo. Un viral, ni Dios lo sabe. O los divulgativos sí, tú tienes tu mercado ya hecho. Y yo sé que lo que yo diga, aquí le interesa un montón. Esta parte de aquí, Perú, Colombia, Venezuela, le interesa Argentina, Chile, Estados Unidos... España y algunos perdidos por aquí. Hay de todos lados. Pero realmente, cuando yo hago un vídeo, ¿en quién pienso? Yo pienso en Latinoamérica. Sinceramente. ¿Y la edad? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta. A ver, si yo tuviera que decir la edad media de los que estáis aquí, la media es difícil, ¿eh? Y más viendo mujeres, que todas tienen la misma edad. No o sé, sea, yo creo que podríamos andar aquí entre los... Miría aquí casi, hasta aquí, entre 25 y 54. Si hay alguna más joven, lo siento, pero es que no puedo ver a todos. ¿Vale? Fijaros, eh, una cosa muy curiosa, aquí nos dice cómo, cómo funciona esto. ¿Cuál es el máximo mío? Pues da la casualidad que entre 35 y 54, es la mayoría. Pero si vemos países, si vemos México, daos cuenta, fijaros, España... 6,7 entre 13 y 17. México, 14. Colombia, 17. Argentina, 12. Perú, 12. 11. Estados Unidos, curiosamente, 3,6. Venezuela, 9. 18. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Es que esto ayuda también a conocer un poco el mundo, ¿eh? Quiere decir que los chavales de Latinoamérica tienen mucho más interés en aprender que lo nuestro. Pero fijaros. Vámonos al extremo contrario. 45-54. ¿España? México, 24. España, 37. O sea, está igualado por Brasil. Eh, bueno, de abueletes, eh, también. También, y luego ya Estados Unidos, Venezuela, es decir, ¿qué ocurre? Los que somos más mayores, seguimos teniendo curiosidad. Lo que está claro es que tenemos una gente joven que si vosotros queremos tener un canal para España, gameplay. No molestéis en divulgación. Eso está claro. Si alguno lo no tiene, vuelvo a repetir que, que respeto, respeto cualquier otro tipo de negocio. ¿eh? Suscriptores. Fijaros, estas son las fuentes. Los vídeos son muy importantes para traer suscriptores. ¿Cómo configurar la vida de un PC? ¿Sabéis lo que es la vida de un PC? A ver, que diga en vuelta los que sí los que no, yo no, no los puedo medir. ¿Sí o no? Sí. A media, a ver el vídeo. <risa> bueno, eh, eh, fijaros, aquí tenemos suscriptores, suscriptores conseguidos y con suscriptores perdidos. ¿Por qué está aquí esta columna? No quiere decir que ese vídeo haya perdido solo sus suscriptores, es que cuando hay cuentas que las anulan por incidencia, o se anda baja también, aunque haya quien se borra. Pero fijaros, configuración de la BIOS, ¿qué es? Informática. ¿Cómo montar un PC de cero? ¿Qué es? informática este vídeo me da voy a decir lo que me da este vídeo, me daba al mes ese vídeo solo, mensualmente, solo este vídeo 174 euros solo este vídeo al mes voy a contar lo que pasó para que lo tengáis en cuenta siendo partner el utilizar música, vídeo fotos o cualquier otro material del cual no tengáis los permisos, los derechos o lo hayáis hecho vosotros es un problema. Es un problema porque os dan una cosa que se llama ID de contenido. Quiere decir que alguien ha dicho que eso es suyo, aunque no lo sea. Ese es el segundo problema. Pero bueno, pongamos el caso que es suyo. ¿Qué pasó con ese vídeo? Ese vídeo se llamaba ¿Cómo recuperar las baterías de un portátil? ¿Quién tiene portátil? ¿Quién tiene las baterías que no le tiran ya? ¿Quién tiene un congelador en la casa? Con esas tres cosas igual lo solucionáis. Eso es el vídeo. ¿Cómo recuperar batería congelándolas? No es broma. ¿Qué pasó? Al final del vídeo yo utilicé una música libre, Creative Commons, pues para unas escenas en las que grabamos a una chica, pues, quitando la batería, metiéndola en el frigorífico, lo típico, ¿no? Porque además, la niñera mona, digo, mejor. No, perdóname, pero también es verdad eso. Es así, esto funciona así. Bueno, pues eh, de buena primera, al año o dos años, me llega una idea de contenido y me dicen, esa música ya no la puedo utilizar porque el autor la ha comercializado. Y me dicen, no borre el vídeo, pero Fulanito Pérez se va a cobrar lo que usted cobra todos los meses por este vídeo. Ya sabéis lo que le dije a YouTube, eliminar vídeo. Remonté el vídeo y lo vuelto a subir. Es lo que tenido que hacer. así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque cómo proteger la wifi de los vecinos, informática. Y ahora viene lo bueno, las conspiraciones. Yo disfruto con el tema de conspiraciones. Yo no soy nada fantástico, ni mucho menos. Yo cuento las cosas, cuento cosas conspiratorias, como por ejemplo el Planeta X, ¿os acordáis del follón del 2012? Los mayas. Yo cuento lo que hay de, ver, de ciencia, lo demás lo pone la gente. ¿Planeta X sabe a alguien lo que es? ni virus, Un planeta que, por lo visto, está en una órbita muy grande, pasa cada tres mil y pico de años, y se suponía que en el 2012 iba a pasar cerca de la Tierra, y unos decían que nos iba a mandar al guano, y otros que iban a venir ahí los Anunnaki, extraterrestres y no sé qué paranoia. Pero fijaros, hasta estas tonterías tienen una parte científica. ¿Sabéis cómo empieza esto? Perdóname que... Igual me extiendo, ¿eh? Como es muy interesante, te, yo... Yo, cuando, cuando queráis preguntar, pre pre que no, el no, reste... en el momento que queráis preguntáis, acabó. No, si yo te voy a cortar en cinco minutos, eh, para que pregunten ellos, digo. Bueno, por el caso, <risa> <risa> <risa> acelero. Resulta que cuando se descubrió Plutón, se sabía que estaba Plutón allí, porque había una alteración de la gravedad en la zona en la que estaba Plutón. Cuando descubrieron Plutón, se dieron cuenta que Plutón no era lo suficientemente grande para tener una masa que provocara esa alteración de la gravedad alrededor. Entonces, la NASA, en el 92, mandó una sonda. Esa sonda tomó una imagen de esa zona y vio una mancha de lo que podía ser y dijo la NASA, una enana marrón, otro planeta, planeta X. Así es. ¿eh? Porque X es cuando no sabemos lo que es. no Si es X, X, X, sí lo sabemos. Pero si es una X en la mano, no es ¿eh? como una incógnita. Entonces, Claro, eh, y lo publican. Y ahora un listo de Washington Post hace un artículo. La NASA descubre el planeta X. Eso es lo que yo cuento en el vídeo. Ahí lo tenéis. Esta es la primera parte. Segundo caso, Red Bull Estrato, las claves del salto. En un periodo de dos semanas, 700.000 reproducciones. Me dio ese vídeo, os cuento más o menos lo que me dan suelto, 1.500 euros, una cosita así. Ese vídeo, ese mes. A día de hoy son muy poquitas las reproducciones que da porque se viralizó. De hecho, tú pedías Red Bull en YouTube y aparecía Red Bull y después mi vídeo. ¿Por qué? Yo pedí los derechos a Red Bull Media Content de los vídeos sobre el salto a la estratosfera, desde que se tirara. Hice un montaje con los vídeos. No subí el vídeo tal cual. Y expliqué las claves del salto. Eran varias claves, quién era Felipe Narner, eh, los riesgos que se corría, con lo cual se puso en lo alto. Ese trajo 600, ¿cuánto? No, 520. Con un talón PC de cero, el asteroide Apophis, sabéis que en el 2013 pasó cerquita y que bueno, dice que van a pegar, pero fijaros que se mezcla ciencia y tecnología. Tenéis que estar muy al oro de esto y saber qué interesa a la gente, informática, qué interesa a la gente, ciencia, pero qué ciencia, Asteroides, catástrofes y todas estas cosas. ¿De hum? ¿Sabéis lo que es de hum? ¿O de ham? El zumbido. ¿No lo sabéis? Tú lo sabes, ¿no? Un sonido que hay muy extraño que todavía no se sabe lo que es. ¿Sabéis lo que es el harp? El calentador ionoférico de, de la Universidad de Alaska. Bueno, pues todas son cosas reales. Eso le mola a la gente. Suscriptores. Fijaros una cosa curiosa. ¿Quién tiene más? México España, ¿dónde hay más suscriptores perdidos? Otro punto para decir, está claro que lo que hago le gusta más a Latinoamérica. Estos son eh, algunos de los países para que veáis más. Costa Rica es, que es muy pequeñito. eh. Hay poquitos porque no sé si alguno estado, el hombre lobo seguro. De hecho, yo estaba viviendo en Costa Rica, por eso monté el canal, y es pequeñito, es un país con 5 millones de habitantes. Pero tecnológicamente es tercera potencia mundial. O sea, muy curioso. Vídeos. Ahora ya vamos a ver los vídeos de verdad que le interesa a la gente. El asteroide Apophis. La verdad sobre el planeta X. Teniendo en cuenta que, se, que ya pasó, y era para el 2012, pero bueno, como siempre van a pensar, que es que se equivocaron en los cálculos. Y aquí la estrella. El veneno de la yuca. Jamás me podía imaginar que yo iba a hacer un vídeo sobre la yuca y me voy a traer a la cantidad de suscriptores que me ha traído y la cantidad de insultos. Palabra de honor. Es el vídeo en el que, mmm, voy a hacerlo claro, me putean en el 50% de los comentarios. No a mí directamente, sino a un cocinero. Explico. La yuca, eso sí sabe lo que es, ¿no? Tiene veneno, tiene cianuro. Si tú te comes la yuca cruda, sin preparar, la primera vez nada, la segunda nada. La tercera, meten a tu marido o a tu mujer en la cárcel porque dice que estás terminando poco a poco con 100 euros. Sí, sí, la pizza, no, fijo. Entonces hay que prepararla. Bien, hasta ahí todo bien. Hay quien dice que sí, quien dice que no, pero yo me busqué un cocinero de un restaurante para que además preparara una yuca. Y el hombre, la verdad es que siento que no podamos poner el vídeo, pero sí, el hombre... creo que no vamos a poder. Hachazos. O sea, con el cuchillo, ¡plá! ¿Por qué? ¿Hay alguien aquí de Latinoamérica? Vale. En Costa Rica, que he estado, yo he visto cómo se pela la yuca. Así, con la mano. Pero aquí es la yuca africana. Eso es un taco de madera. Bueno, pues puede decirle por activa y por pasiva que la yuca esa es africana, que esa está dura. ¡Mandadme al cocinero aquí que le voy a enseñar! Pues, ¿no? <risa> Os digo, cuando podáis, mirad el vídeo y mirad los comentarios. Da igual que le explique, vamos a ver que es africana. Es que no sabe pelar la yuca. Vale, éxito rotundo. Te voy a casi cortar. Juan Planeta X, bio, música de los planetas, ciencia. En definitiva, como me va a cortar el rollo ya, ¿vale? Yo he probado todos los días en España, todos los días en Latinoamérica, todos días en México, para que veáis las diferencias, pero bueno. No, no te vamos a cortar el rollo, pero estoy completamente convencida que a todo el mundo les a, le van a saltar dudas después de tu Esto interesantísima ponencia y evidentemente algo de protagonismo la tenemos que dar, ¿no? Sí, sí yo he dicho que me pueden interrumpir cualquier momento, pero se porta modos, muy bien. De todos modos, aquí donde lo veis tiene esta tarde un taller al cual os invito porque es cómo crear un canal de divulgativo y no morir en el intento, aquellos que tengáis interés. Sobre todo para el tema de obtener los recursos, los permisos, eh, donde sacar los vídeos. Sí, eso es muy interesante claro. y tendrás que contar luego pues, el tema de los contenidos que, como bien sabéis, el tema de que no sean originales puede crear muchísimos problemas, no solamente por el hecho de que tengáis que bajar el contenido y en consecuencia evitar falta de visibilidad, sino por otros motivos que de cuestiones legales. ¿Preguntas? Andy. Andy primero. Bueno, para romper un poco el hielo, una pregunta muy breve y muy concreta. Cuando tú publicas un vídeo en YouTube ¿lo, YouTube, ¿lo haces con la licencia de YouTube o con la licencia Creative Commons? Hago la estándar. La estándar. La licencia estándar. ¿no? ¿Para proteger en parte tus derechos? Eh, o... Realmente la gente hace lo que quiere mientras que yo haga la huella, veréis. Yo puedo subir un vídeo, yo he visto canales que han copiado mi vídeo directamente y lo tienen. Pero... Yo no puedo reclamar si no soy partner, como no soy, puedo. Y si además yo no he registrado la huella de ese vídeo. Para que el sistema de YouTube detecte que alguien te está copiando, necesita que previamente esté almacenado esa huella digital que tiene ese audio o ese vídeo. Entonces yo tendría que hacer registrar todas las huellas. No lo hago, ¿sabéis por qué? Porque en una conversación que tenga, una entrevista una cafetería, como haya una musiquita de fondo... Si me la cazan, me fastidia los vídeos. Entonces, sinceramente. Bien, mejor, Yo digo, mejor no dejo huella yo tampoco, ya está. <risa> Porque hay cosas que se escapan. Y que no las has expuesto tú directamente, pero en el ambiente está. Y, y como eso es algo eh, automático, ahí no hay una persona que pueda decir, no, hombre, si eso era la música que estaba, que estaba en una cafetería y pasó un coche con la música a tope y se ha oído durante 10 segundos, ¡clac! Entonces, ¿esa era tu pregunta más o menos? Vale, vale. Eh, bueno. Perdona. Eh, bueno, mi, mi pregunta iba por el mismo tema. Y es como reclamar eh, la idea de algo que tú, que tú has creado, aunque no lo tengas registrado eh, con derechos ni nada. Bien, no yo me he enfrentado a incluso... Eh, que me hayan dado ideas de contenido en algo mío que ha copiado otro. Es decir, el rizo. El rizo. Eh, un vídeo de la NASA en el que hice un montaje de las mejores eh, imágenes de no me acuerdo lo que era, ya van tres veces. Me da una idea de contenido, yo le digo que no acepto la idea de contenido, YouTube te dice, como me esté engañando, te cerramos la cuenta. O sea, te acojonan vivo. Es decir, que para decir, para rechazar una idea de contenido, te lo ponen difícil, seguro. Y tú tienes que estar muy seguro y le das. Ya van tres veces que a unos señores, unos de Europa del Este, otro otro lado, le, eh, me lo he quedado yo otra vez, porque lo que hacen es que ellos registran lo que se les ocurre. ¿eh? Ahora se meten en tu canal, cogen tu vídeo, eh, lo copian, lo meten en su canal y le dan la huella de contenido y te, lo, y te quitan a ti la idea. Entonces, efectivamente, eh, tienes que una parte, cuando eres partner, en la que tú puedes eh, tanto proteger tus vídeos, lo puedes hacer, recomendable. como. Bueno, igual podrías hacerlo yo, es que como casi de principio fui partner, no he llegado a saber si realmente no siendo partner, no puede dejar la huella de otra manera, pero sí puedes reclamarlo. Bueno, más que siendo partner es mucho más fácil que te hagan caso. De todas formas es todo automático, es decir, un poco frío todo. ¿eh? Yo una pregunta con 700.000 reproducciones en YouTube, ¿te dan como 1.500 euros? ¿O no querías eh, no, referirte no a esa crea, conversión? No, no, tendría que haber sacado más. Pero curiosamente, más reproducciones, más te baja en el CPM. Ah, ok. Yo veía como, madre mía, echando cuenta, yo veía, pues, yo actualizaba F5, 20.000 reproducciones. F5, 25.000. F5, 35.000, claro, multiplicado por 7 euros al principio. 5 euros al siguiente. Y va bajando, bajando, bajando, bajando, bajando. Claro, pero igual que baja para ti, baja para todos. O sea, no, que... es que, verás, eh, como funciona la publicidad en YouTube, es primero que es bajo demanda. Es decir, tú puedes tener vídeos eh, monetizados, yo los tengo todos por defecto, pero la publicidad la elige YouTube y la elige el anunciante. Decir, puede ser que hoy mi vídeo de la yuca tenga un anuncio y puede que mañana no. Entonces pasa lo mismo, cuando tú ves un vídeo de Red Bull, hay momentos en los que te sale, los que... es muy difícil sacar los números. ¿eh? Ah, okay. Es muy difícil. Puede a lo mejor tener muy pocas reproducciones, en cambio, sacar bastante dinero, bueno, con poquita, no una locura, pero nunca. De hecho, de hecho, eh, fijaros, hay un caso de... ¿Os suena? Ya sé que no, porque sois más o menos, no, son buena gente. Eh, Mundo Desconocido, es un pollo que se pone con unos auriculares, un bozarrón alucinante, todo oscuro oscuras casi lleva ciento y pico mil este empezó la vez que yo me triplica ¿O cuadruplica y tú ves los vídeos y dices sí vale si sí. el tema es divulgativo pero de temas oscuros que si la tierra es hueca bueno en fin que sí sí sí ese tipo hay es, gente que le interesa a mí no a mí me interesa decir que no que la tierra no es hueca que técnicamente imposible pero bueno entonces eh, ese, ese tipo ya se ha descubierto que ha utilizado lo que se llama bots hay un caso ahora muy último de un tipo que se llama Hola, soy Germán, que resulta que el tío primero consiguió dos millones de, de suscriptores y en dos meses ha llegado a 12, creo. ¿No ¿Ha han sido 12? Bestialidad. Una bestialidad del todo. O sea, fijaros, millones de suscriptores. Yo tengo unos 14, 13 y pico para 14 millones, me parece, ¿no? Ya ni lo sé. De reproducciones. Pues este tío tiene ese número en suscriptores y en reproducciones creo que eran 700 y pico millones. Este chico lo que hace se pone delante de la cámara. Ah, hoy voy a hablar de la intimidad. Pues hoy voy a hablar de los insultos. Vale, si yo lo entiendo, que puede estar divertido, pero no es coherente. Esos números así no crecen en YouTube. Salvo que o te apadrinen, y hablo del propio YouTube, se coincide con la apertura de YouTube Chile, ahí son los rumores, o segunda cosa, que esté utilizando bots. Los bots es una aplicación... Que lo que hace es que tú pones tu URL de tu vídeo, instalas el programa y eso automáticamente va generando suscriptores, eh, like o me gusta, comentarios. Ah, como contra tú también tienes que estar viendo vídeos durante un segundo. Como un loco, todo el día. Se consiguen 100.000 reproducciones en un día. Eso es totalmente nefasto. O sea, eso es... Porque además lleva publicidad. Y para mí eso es robar la publicidad no es efectiva, los anunciantes están gastándose una pasta, pero YouTube creo que de momento no puede hacer nada, porque levantar la liebre por parte de YouTube también sería complicado. Hay malas artes y malas prácticas para, para conseguir que tus vídeos aumenten. Yo he dicho que yo podría triplicar eso. Podría triplicarlo si me dedico mínimamente. Un poquito más de lo que hago, que realmente no me dedico mucho. Pero si, si lo hiciera en, con malas artes, pues sí, serían millones de suscriptores, pero ¿eso para qué sirve? Si tengo un canal divulgativo, si tengo un canal de chorradas, pues me da igual. Pero si ven mi vídeo con un clic y dejan de verlo, pues no me mola. ¿Todas las licencias Creative Commons son susceptibles en algún momento, incluso las by 3.0 de convertirse en este caso? No debería, uh -huh. porque tú fíjate la faena. Claro, por eso. Es, que, eh, es como que te digo yo, el típico que empieza, que se pone la licencia Creative... Eh, para darse a conocer y me parece también un poco que ahora diga, no, ya no, pero además perjudique a los que la utilizaron en ese momento. Pero podría hacerlo. Sí, parece sí, ser no. que sí, que tú puedes cambiar la licencia. Y otra cuestión, eh, ¿trata de manera diferente YouTube a los nuevos partners que a los antiguos, aparte de, de esa posibilidad que ofrece de poder...? Yo creo que, que ahora mismo trata por igual. A los que está tratando... Javier, discúlpame bien, un instante. Tenemos ya poco tiempo para, para hacer el, el, el break. Pasamos con tu pregunta a, a otro tema, si te parece. Y os invito a inscribiros en el taller de por la tarde, por supuesto. Es Continúa, la disculpa. Eh, yo creo que lo que está premiando YouTube es los eh, Premium Partners, o Partners Premium. Eso es lo que le interesan. Los game y todas esas cosas que él directamente no hace partner, que son empresas que están generando millones al año. Cada una, ¿eh? Creo que Machiniman dará en torno a los 5 millones de dólares anuales en facturación de publicidad de YouTube. Y como ya no nos da tiempo, yo había dejado la última pantalla, que era el me gusta y no me gusta, que, que viene que la línea verde es bastante más grande que la línea roja. Eso es importante que lo consigáis también. Y otra cosa, como ha dicho Abel, no pidáis nunca que se suscriban y que le den al, al like porque eso es que queda eso es por cutre, Dios. Queda cutre. El que le gusta le va a dar y el que no le gusta también le va a dar, no me gusta pues listo.